Se hunde más de un 20% desde el jueves pasado cuando publicó unos resultados del primer semestre malos, muy afectados por la situación del mercado energético. Estas cifras se han visto impactadas por el fuerte incremento de los precios en los mercados mayoristas de electricidad y gas, donde Audax adquiere la mayoría de la energía que distribuye. La subida de precios ha perjudicado los márgenes de la empresa. Bank Inter ha publicado un informe en el que recorta drásticamente el precio objetivo de Outdax hasta los 1,90 euros desde los 2,45. Sin embargo, reitera su consejo de compra porque considera que el castigo que está sufriendo es excesivo y que a estos niveles ofrece una buena oportunidad para entrar. En el caso de los analistas técnicos de Bolsa Manía, explican que Audash tiene un soportazo que hay que tener muy en cuenta en los 1,20 euros y que en estos niveles es clara oportunidad de compra. Aquí tienen otro valor que deben seguir a corto plazo.